Three, two, one, bueno, esta es la 411. Supongan que un rufián está molestando a su novia. Van a hacer esto. <música> Ema, Ema, Ema, Ema, Ema, Ema, Ema,